otra vez amigos soy yo papá rico en el vídeo de esta semana viene bastante en relación con el que grabamos anteriormente sobre divergencia bajista en la línea avance retroceso pero es un poco más genérico voy a intentar mostraros cómo utilizo la línea avance retroceso para que me ayude a saber en qué lado del mercado tengo que estar si tengo que estar alcista ¿O tengo que estar bajista? ¿Si tengo que estar apostando por posiciones largas, posiciones que apuesten porque esas acciones o eso, ese, ese instrumento va a subir o porque van a bajar? Tengo que abrir posiciones cortas, posiciones vendedoras. Bien, eh, la, eh, veis como siempre en Stock charts el, el gráfico central es el correspondiente al gráfico semanal de la línea de avance retroceso de eh, la bolsa de Chicago. Luego, sería esta, esta, este gráfico sería importante para saber la futura evolución o intuir, adivinar la futura evolución del mercado de Estados Unidos, pero como la bolsa de Estados Unidos es tan potente y mueve tanto el mercado mundial, pues nos va a servir también para el resto, para el resto de mercados en los que estemos operando, o al menos va a influir fuertemente, aunque no siempre es así. Como vamos a ver después, os voy a mostrar un ejemplo. Bien, lo primero que hago es ver pues, la evolución un poquito general de la línea avance-retroceso. Vimos el concepto de línea avance-retroceso que son los nuevos máximos absolutos o mínimos absolutos que todas las acciones, todas las compañías, no solo las más fuertes, reflejadas en los índices generales como arriba que estamos viendo el Dow Jones de industriales, solo recoge las acciones grandes. En la línea avance-retroceso se recogen todas, las grandes y las pequeñas. Luego, mientras en general, mientras esta línea vaya marcando tendencias alcistas, pues de forma general nosotros apostaremos por posiciones largas, posiciones alcistas, posiciones compradoras. A medida que la línea vaya marcando una tendencia bajista, nosotros en general, no tiene pues, por qué ser siempre así, Iremos cerrando esas posiciones largas y apostando por posiciones cortas, posiciones vendedoras. Después tenemos otro instrumento que utilizo profusamente y que me es de mucha utilidad, y porque utilizo, aunque no siempre va a ser así, pero va, me va, es como mi cinturón de seguridad. Y me va a librar de operar en el sentido contrario a la tendencia general del mercado. Y es el histograma del, MA, del MACD y las líneas. Eh, moduladoras que suavizan un poquito el MACD, que utilizo siempre una media móvil con números de Fibonacci, una rápida que veis en color negro de 13 semanas, eh, que es la media móvil de 13 semanas del MACD y una más lenta de 34 semanas, que es la que veis en color rojo. Vamos a acercarlo un poquito para que lo veáis mejor. ¿Veis? Vemos en el, en el histograma MACD dos medias móviles que lo suavizan, una más rápida utilizo de 13 semanas y otra más lenta, la utilizo de 34 semanas. Y entonces, eh, una regla que me impongo yo a mí mismo es la siguiente, que es cuando la línea negra, la rápida, cruza por encima de la línea lenta, la roja, y además está claramente por encima, solo apuesto, solo abro posiciones compradoras, posiciones largas. Si hay un área como esta que vemos aquí, donde se entrecruzan, no está muy claro, si va el mercado va a ir para arriba, va a ir para abajo, bueno, pues entonces abro indistintamente tanto posiciones largas como posiciones cortas. Y si la línea, como ahora veis que en septiembre de 2016, la línea negra, la rápida, ha cortado de forma bajista hacia abajo la línea lenta, y se separa de ella y queda claramente por debajo de la línea lenta, entonces solo abro posiciones cortas y voy cerrando las posiciones largas. Todo esto en unión con el otro indicador que profusamente utilizo para ver la profundidad del mercado, que acordaros que era el ratio de interés abierto el ratio put call cuando el ratio put call me vaya dando lo vimos en otro vídeo lo tenéis también en el blog de cómo hacerse rico me vaya eh, dando señales de entrada a corto si veis que la línea negra está por debajo de la línea roja entonces abro posiciones cortas si el ratio de interés abierto me está dando señal de entrada de posiciones largas como la línea rápida, está por debajo, me abstengo. Aunque el ratio el, el ratio de interés abierto me está dando señal, no abro, porque la línea avance-retroceso está claramente bajista. Además, el, las, las medias móviles del histograma lo combino con el aspecto general de la línea avance-retroceso. Así vemos que desde 2014, veis, la tendencia era fuertemente alcista el mercado iba para arriba sin embargo aquí yo estaba apostando largo en 2014 posiciones compradoras aquí veis que en septiembre de 2014 se rompe el último mínimo alcista ¿vale? y la línea negra la rápida está por debajo yo aquí ya me estoy absteniendo de poner posiciones compradoras y solo pongo posiciones vendedoras sin embargo veis que luego sale rana no todas las veces acierta porque poco tiempo después vuelve a cruzar y yo aquí ya indistintamente en este área que las dos están entrecruzadas voy habiendo tanto cortos como largos. Los cortos me van saliendo mal, obviamente se me van cerrando en pérdidas o con muy poquitas ganancias porque hay cortos que sí que salen bien aunque vayan contra el mercado porque es una buena operación aunque vayan contra el mercado, pero yo normalmente me abstengo de ir contra el mercado. Porque luego la, L, la línea avance-retroceso vuelve a coger tendencia alcista y el mercado vuelve a coger tendencia alcista. Con lo que los largos que había abierto por aquí sí que me van teniendo éxito. ¿Vale? Después vemos que esta tendencia alcista general se vuelve a romper. Aquí se rompe el último mínimo alcista, más o menos en esta zona. Y nuevamente la línea rápida queda por debajo de la lenta. Vuelvo a cerrar largos, vuelvo a abrir cortos, y así sucesivamente lo podéis ver. ¿Veis? Por ejemplo, la última gran tendencia alcista ha sido desde febrero de 2016, que hay casualidad coincidiendo con año en que hay elecciones en Estados Unidos, y para, bueno, sabéis que el partido nuevamente que está en el gobierno procura que ese año electoral en Estados Unidos la bolsa vaya bien y la gente esté contenta. Entonces en este año se inicia una tendencia altista tremenda en Estados Unidos, lo veis, donde siempre la línea rápida del histograma está por encima de la línea lenta. Y estaríamos abriendo largos y trabajando siempre a largo, nunca a corto. Y Casi, casi, en el mes en el que se producen las elecciones, en octubre, las elecciones han sido ahora, en, estamos a 13 de diciembre, han sido la semana pasada, perdón, estamos al 13 de noviembre, han sido la semana pasada, pues ya rompe la tendencia alcista, veis que aquí se rompe el último mínimo alcista, se rompe a la baja. Y además la línea rápida vuelve a cruzar por debajo de la lenta. Luego estaremos cerrando largos porque muy probablemente toda esta tendencia alcista que ha habido durante todo el año tendrá un periodo de recuperación donde se empiece un mercado bajista antes de iniciar no se sabe lo que va a durar, no lo sabemos a priori cuánto durará antes de iniciar siempre, como es lógico e impepinable, un nuevo mercado alcista. Además, eh, quiero mostraros otra cosa mmm, ya de sentido común de, de, bueno, pues de explotación un poco de las noticias. Os decía también que como el mercado americano para mí se ha ido hinchando de forma artificial, veis la gran tendencia alcista en la línea avance retroceso, vamos a ver un gráfico de... ya de más calidad en real time, vamos a ponerlo un poquito más bajito, que se vea un periodo de tiempo mayor, veis aquí se inicia un fuerte mercado alcista aproximadamente desde enero de 2016 y vemos cómo se inicia una fuerte tendencia alcista durante todo el año electoral. Esta barra verde que tenemos aquí, vamos a ponerlo más grande, fuerte, es la semana de las elecciones, veis que la tendencia alcista ha sido enorme, preparando las elecciones de Estados Unidos, y vemos también cómo no se corresponde este fuerte mercado alcista que ha habido en Estados Unidos con otros mercados europeos. Por ejemplo, vemos Francia, como está mucho más bajito, Veis, mucho más bajito, no hay máximos, no hay máximos históricos, estamos bueno, en una tendencia consolidando lo que es una recuperación de una tendencia bajista, probablemente se si inicia en Europa una tendencia alcista, si si logra romper esta resistencia. Vemos también que Alemania, o el DAX 30, está más o menos igual, quizá, quizá haya iniciado ya una tendencia alcista, vamos a ver mi país, vamos a ver España el IBEX 35, donde aquí todavía estamos peor, estamos bueno, eh, terminando esa tendencia fuerte bajista e intentando consolidarla a ver si rompe al alza ¿veis? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, pues que mientras Europa es, por, es probable que esté consolidando y, y si logra romper esta resistencia, iniciando una nueva tendencia altista, pues Estados Unidos mmm, yo creo, mi opinión personal es que Toda esta tendencia alcista que se ha ido, venido hinchando un poco artificialmente va a tener que deshincharse antes de que vuelva la tendencia alcista. Y fijaros que esta barra larga, fuerte, nos puede bueno pues hacer picar un poquito. Pues a que abramos posiciones compradoras, posiciones largas, pero yo personalmente no, no las voy a abrir. Voy a intentar a esperar un, un poquito más, pero como lo tenga muy claro, incluso ya con esta línea de avance-retroceso que estamos viendo, con una divergencia bajista, ya voy a abrir, intentar abrir posiciones cortas, posiciones bajistas en el mercado americano. En Europa, como hemos visto, es otro cambio. Bueno chicos, pues hasta aquí la información de hoy sobre la línea de avance-retroceso. Como siempre, el tiempo nos dará o nos quitará la razón. ¡Hasta la próxima!